Hola, buenas, buenas, muchas gracias por invitarme. Soy muy contento de estar en el WorkCamps en Museo Costa Rica 2022. Eh, mi nombre es Roberto Remedios y hoy estoy acá para hablar sobre formularios accesibles con un plugin que se llama Gravity Forms. Eh, ¿Qué vamos a ver en la presentación de hoy o, o cuáles son los tópicos principales? Sobre todo, ¿qué es accesibilidad? Principios básicos de accesibilidad, los tipos de accesibilidad que hay. ¿Qué es el plugin o qué es la herramienta que, de la cual vamos a estar conversando? Gravity o Gravity Forms. Eh, ¿Qué campos disponibles tiene Gravity Form eh, y luego, buenas prácticas de accesibilidad, tanto como layout, en tamaños, responsiveness, contraste, ayuda visual en los formularios, eh, buenas prácticas como barras de progreso o steppers, eh, eh, features que da Gravity Forms como indicaciones especiales en campos específicos, configuraciones y validaciones de estos campos con algunos labels que son muy importantes, la descripción y mensajes personalizados a la hora de hacer validación. Y por último, vamos a hablar un poco sobre el estándar Area o Area y la construcción del Doom de HTML y cómo Gravity Forms juega con esos parámetros para hacer eh, sus formularios eh, 100% visuales, eh, 100% accesibles. Entonces, accesibilidad. Eh, las estadísticas nos dicen que al menos el 20% de la población mundial tiene una discapacidad ya sea visual motriz o cognitiva dependiendo de las definiciones de discapacidad entre el 2 y el 26% de la población occidental vive con una de estas al menos uno de cuatro adultos o sea alrededor de 61 millones de personas esto en américa tiene una discapacidad que afecta a su vida por lo tanto es bastante evidente que su sitio web, si no es accesible, excluirá a una gran población y al mismo tiempo perderá un gran público, un gran market eh, para sus productos. A grandes rasgos, cuando decimos que un sitio es accesible, queremos decir que el contenido de su sitio está disponible literalmente para cualquiera y que todos pueden interactuar y manejar su funcionalidad. Por eso hacemos mucho enfoque en el uso de sitios web desde el teclado, en el uso de sitios web con otras herramientas, ya sean lectores braille, eh, teléfonos, et, etcétera. Entonces, algunos hechos de accesibilidad: los sitios web inaccesibles pierden eh, casi el 20% del tráfico que podrían estar generando. Y lo que es peor, este tráfico se va a redirigir a sus competidores o a las personas o a los sitios web que sí se han tomado el, el tiempo de hacer su sitio accesible. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos nuestro sitio accesible, básicamente excluimos a una parte de nuestros usuarios. Los sitios web inaccesibles en ventas, según una encuesta re realizada por ClickAway, el 71% de los usuarios con necesidades abandonan el sitio inmediatamente eso quiere decir que perdemos muchos usuarios y para ser honestos el poder adquisitivo de muchos de estos usuarios es bastante alto lo cual representan hasta 12 mil millones de dólares al año un sitio inaccesible puede enfrentar también demandas desde el punto legal acá en costa rica tenemos una legislación que empezó a regir hace unos años donde se pide que al menos todos los sitios gubernamentales y los sitios de dominio público tengan que tener un nivel de accesibilidad doble A eh, en los próximos ocho años. Eh, igual, eh, si trabajamos para un banco o si trabajamos para algo que está eh, disponible para el público, hay que tener muy en cuenta eso. En otros países donde la legislación es más fuerte, tales como Estados Unidos, eh, hay organizaciones que se dedican a buscar sitios o lugares inaccesibles para poder crear demandas y no lucrar, pero crear concientización para que eh, las personas eh, tengan acceso a la información. Entonces, es muy importante ser accesible y estos son algunos de los hechos. Otro fact es que nuestro usuario más importante cuando tenemos un sitio web es Google. Google es un usuario ciego y ve lo que una persona ciega puede ver o escucha lo que una persona sorda puede escuchar. Por lo tanto, trabajar para Google nos garantiza que vamos a tener mejor visibilidad y al mismo tiempo trabajando para Google estamos trabajando en accesibilidad. Por otro lado, accesibilidad pues, es una parte de la usabilidad que está dentro de todo el proceso de user experience y que nos garantiza una mejor experiencia para el usuario. Gravity los formularios, eh, básicamente, son el primer punto de contacto que se tiene entre usted y, y, y sus clientes, ya sea que necesita una dirección de correo electrónico, eh, aceptando pagos en línea, o simplemente un chat de conversación o soporte. Un sitio web verdaderamente accesible de invertir en un generador de formularios que le permita crear formularios efectivos donde pueda comunicarse con todas las personas. Gravity Forms está comprometido con la accesibilidad y eh, cada vez trabaja en tener eh, extensiones o plugins o incluso el mismo core más accesible. En los últimos años ha, ha experimentado un importante rediseño. En los últimos dos años se contrató un experto en accesibilidad y ayudaron a hacer toda una, un, un rediseño y un replanteamiento del plugin. Eh, esas son algunas de las características que encontrará usted en el nuevo rediseño. El HTML5 es mucho más robusto, usa tags específicos que le ayudan a los browsers a decir los nombres de los, de los elementos para interactuar con algunos, eh, eh, algunos dispositivos como lectores de braille, voiceovers. Eh, tenemos una, bueno, Gravity Forms tiene una sección de comentarios mucho eh, mejor que ayuda a los usuarios ciegos o con problemas de visión. Tiene una opción para pro proporcionar errores personalizados en cada uno de los formularios, lo cual, cognitivamente, ayuda mucho a usuarios que tengan algún, alguna discapacidad cognitiva y hacen más, más claros. Tiene una usabilidad avanzada del teclado, Podemos navegar todo con Tab, Control y con las diferentes teclas eh, que tenemos en el, en el teclado. Eh, desde el Admin, los campos de configuración también son muy accesibles para personas que tengan discapacidades, puedan crear ellos también formularios eh, que sean muy accesibles. Eh, tiene una documentación bastante amplia y tiene una comunidad. Entonces, cuando enfrentemos algún problema, podemos ir a este lugar y buscar una solución específica. Y por último, vamos a decir que Gravity Forms trabajó en enfocarse en obtener la validación AA de WCAG eh, y eso lo hace bastante, bastante accesible. ¿Qué, qué nos ofrece Gravity Forms? Básicamente eh, es un generador de formularios donde tenemos... Primero que nada, ya es Gutenberg, entonces desde Gutenberg lo podemos usar y podemos usar el generador de contenido de drag and drop, verdad echar nuestros propios eh, campos y nuestras propias opciones. Es 100% accesible y compatible con muchos devices. Podemos importar formularios de otros lados, Ten tenemos compatibilidad con otras herramientas, eh, herramientas de marketing, herramientas de pago, eh, tenemos diseños para varias columnas, se puede guardar y continuar, se pueden hacer formularios complejos, con compa paginaciones los formularios son 100% responsivos, tenemos lógicas condicionales, que es la lógica condicional, que por ejemplo, si tenemos un campo como quiero una camiseta XL, qué color, entonces van a ir saliendo cada una de las cosas, o por ejemplo, voy a pagar en efectivo, cuáles son los datos de pagar en efectivo, o voy a pagar en tarjeta y salen los campos relacionados a la tarjeta, eso es más o menos lo que dicta la lógica condicional. Eh, tenemos soporte para eh, contenido multilingüe, ¿verdad? Y ayuda en, en diferentes idiomas, inglés, español. Eh, se puede personalizar el, el CSS, que básicamente también ese es el mismo principio que tiene Gutenberg, donde vamos a usar bloques y los nuevos bloques pueden ser personalizados por css tienen más de 30 campos en formularios y se pueden combinar etiquetas en, en diferentes formas eh, gravity forms eh, tiene un precio anual para un sitio de 59 dólares eh, para multisitio para multisitio 159 dólares al año y el IT 259 dólares al año, lo cual nos permite formularios, eh, formularios ilimitados. De hecho, quédense ahí al final de la presentación para los asistentes al WordCampus ahorita pueden obtener un descuento. Eh, ¿Qué campos tenemos disponibles? Eh, los checkboxes, dropdowns, eh, ocultamiento, eh, campos específicos de HTML, eh, inputs de números, eh, page breaks, párrafos o texto, radio buttons, eh, inputs de una línea, inputs de varias líneas, inputs específicos para direcciones, inputs para usar cacha aunque los captcha no son, son recomendados en accesibilidad, ahí están. Eh, espacios de consentimiento como para aceptar condiciones inputs de fecha, inputs de email, inputs para subir archivos, inputs de lista inputs de selección múltiple, inputs de nombre, inputs de password, inputs de teléfono o número de teléfono, eh, para hacer encuestas eh, tenemos repeaters también para hacer cosas más dinámicas inputs para firmas o signatures eh, Inputs de tiempo o inputs de URL de un website ¿En qué nos ayudan todas estas cosas? Que cuando trabajamos desde un contenido accesible Cada uno de nuestros inputs le dice al usuario exactamente qué es lo que va a esperar de ese campo Entonces, a la hora de validación, si estamos usando uno de teléfono Va a esperar cierta cantidad de caracteres telefónicos Código de área, código de ciudad, etcétera Si estamos utilizando, por ejemplo, el de correo Siempre va a, ser, a estar esperando un arroba y un punto com o un punto con una, una extensión que básicamente sea de correo. Y le va a ayudar a los usuarios también a um, generar contenido más fácil y hacerlo de, de, de forma más eficiente. Como dije antes, son 30. No voy a leer todos los otros, pero contenido para generar cobros a través de tarjetas de, de crédito, extensiones a PayPal, to check extensiones a productos directo con WooCommerce, ex extensiones a shipping, eh, a post específicos, categorías de post, eh, trabajar también directo con custom fields, eh, trabajar con excerpts, con imágenes, con tags, con títulos, con campos específicos. Eh, con máscaras de inputs eh, y bueno, acá tienen la documentación no se los voy a leer todos porque son bastantes pero bueno, lo que venimos ¿cómo funciona Gravity Forms? como pueden ver, esta es la interfaz que genera Gravity Forms en, en este punto llegas a algo como Gutenberg y tenés un drag and drop donde en el lado derecho tenés un panel con todos los elementos o los bloques disponibles y luego vamos a enviar nuestro formulario dentro de Gravity Forms. Eh, cada uno de estos campos tiene configuraciones a, adicionales, ¿verdad? Eh, sin embargo, podemos decir desde, que el, desde el punto de vista del la, de layout, ¿verdad? Para crear un formulario accesible, tenemos que tomar en cuenta mucho los tamaños de texto, los tamaños de los, de los objetos que van a ser cliqueables. Eh, y usar buenas prácticas. Gravity Forms eh, tiene una sugestión acerca del contraste, como también lo tiene Gutenberg, eh, para cumplir el contenido AA de un porcentual de 1 a 4.3. Eh, usa mínimo 18 puntos eh, en volt para la mayoría de las cosas. Tiene un área mínima de los botones de 45 píxeles por 45 píxeles, lo cual lo va a más mobile-friendly para las personas que tienen que hacer clic con los dedos. Y al punto de layout, tiene layouts en columnas, tiene diferentes layouts para los labels, como labels en el lado superior, labels embedados, eh, lo cual hace que nuestros formularios sean más inclusivos y más accesibles. Obviamente podemos hacer consumizaciones customiza y podemos irnos un poco más allá, ya sea del lado mucho más accesible o de un lado que no vamos a ser tan accesibles. Entonces, siempre hay que tener cuidado y cuidar estas prácticas. Eh, al final, eh, Gravity Forms se preocupa mucho por crear enlaces significativos, eh, por el contraste o el color que estamos usando, por tener navegaciones consistentes, por tener componentes consistentes, por tener siempre usos de encabezados por zonas, esto sobre todo en los break lines, eh, tener mucho cuidado con el tipo de, de letra que usamos, la tipografía, el tamaño de la tipografía, la elegibilidad de la tipografía, eh, la, la, el largo de los formularios, y por eso es que Gravity Forms inclu, incluye este tipo de steps, porque si vamos a crear un formulario que tiene 20 campos, no es bueno crearlo en una sola página, sino que vamos paso a paso guiando al usuario donde lo tiene que hacer. Entonces, esos steppers funcionan mucho. Eh, algunas de las buenas prácticas cuando generamos esos formularios es eh, revisar el CSS, eh, revisar eh, todas estas pautas que he dado antes. Entonces, volviendo al, al como quien dice, al actor estrella de gravity forms en cuanto a contenidos eh, accesibles y a formularios accesibles w3 recomienda el uso de barras de, pro, de progreso para completar formularios esto porque si tenemos formularios muy grandes el usuario tiene que hacer mucho scroll down uno pierde el hilo de qué es lo que está haciendo dos a la hora de hacer validaciones tendría que validar 20 campos versus validar 4 o 5 campos y hacer que se recupere más rápido un error. 3 eh, se hace menos abrumador, menos eh, repetitivo, lo cual hace que tenga mejor usabilidad. Entonces, básicamente se ven así. Eh, Gravity posee dos estilos, uno que es como una barra porcentual o simplemente podemos decir paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. Eh, ¿Dónde configuramos esto? Eh, tenemos un contenido que se llama progress bar y básicamente en el progress bar podemos agregarle un estilo de, de los estilos nativos que tenemos o podemos agregar un estilo que nosotros creamos por, por medio de css y nos va a tirar como cada una de las paginaciones verdad como página 1, página 2 página 3 en el editor visual simplemente vamos a ver esto que dice page break y todo se va a mostrar en uno solo pero a la hora de ver el formulario se va a ver diferente. De nuevo, entre Page Break y Page Break, puedo ir echando cada uno de mis nuevos bloques o mis nuevos componentes, campos específicos para ir creando y generando los diferentes pasos. Eh, pero bueno, acá está el, el ejemplo de cómo se vería. Entonces, eh, para poder crear un, un, un formulario accesible, es vital que... Eh, que comuniquemos exactamente qué es lo que necesitamos de los usuarios y guiemos al usuario eh, paso a paso. O sea, que quitemos todo el contenido que no sea 100% necesario. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en ventas, en marketing, lo que estamos buscando es ese conversions y queremos hacer que el usuario llegue más fácil del punto A al punto B. Digamos que estamos vendiendo y que llegue más fácil del punto donde selecciona nuestro producto y paga nuestro producto. En todo este proceso, el usuario crea o tiene que seleccionar varias cosas. Entonces, por medio de sus formularios lo hace más, más fácil. Eh, la, las instrucciones generales en, el, en, en, el, en los formularios es una práctica súper recomendada por W3C. Y Gravity Forms tiene una parte de descripción donde podemos agregar esto eh, y decirle al usuario como básicamente este es un formulario de ventas, vamos a requerir el paso A, B, C, y D para que llene toda la información, al final va a obtener un correo de confirmación, etcétera. Entonces, con, con este campo de explicación, estamos asegurándonos de que hay eh, como una buena, eh, buena usabilidad y, y buena accesibilidad. En cuanto a los campos específicos, como comenté antes, cada uno de los campos tiene validaciones y descripciones específicas. Acá tenemos un ejemplo de un campo de email, ¿verdad? donde el input específico es un tipo de input de email y donde tenemos un fill label que también va a servir más adelante como area label o descriptivo. ¿verdad? Tenemos una descripción del campo que también ayuda mucho eh, para la parte de cuando la gente usa voiceovers eh, y vamos a tener diferentes características y esto es entre entre todos los campos. Por ejemplo, cuando un campo es requerido, cuando no debe ser duplicado o, o cuando queremos confirmaciones de ciertas cosas. Pero bueno, básicamente así se ve la configuración de un campo de email. Y cada uno de los campos tiene sus propias variaciones. Entonces, etiquetas o labels. Eh, un, eti un etiquetado deficiente puede hacer que las personas no puedan identificar qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, si yo tengo un campo de nombre, apellido, correo, y todos los dejo sin descripción o sin label, todos van a parecer iguales. Entonces, el usuario puede que se pierda entre si es nombre y apellido junto. o o, o si el correo va en un lugar u otro lugar. Entonces, las etiquetas son muy, muy, muy importantes a la hora de crear estos formularios porque son el apoyo eh, que, que tienen los usuarios. Incluso más allá de las etiquetas, se debería usar un apoyo visual, o sea, como un icono que diga, hey, este es correo, entonces tengo un sobrecito de correo. Este es de nombre, entonces tengo como una personita, un icono de personita. Además de eso, tenemos los campos de descripciones. Las descripciones sobre todo son para agregar información adicional eh, que el usuario necesite saber. Por ejemplo, estamos llenando el campo de tarjeta de crédito, de código de seguridad, muchas veces solo ponemos CVV, ¿verdad? Y la gente dice, uy, ¿qué es eso? Entonces podemos poner un campo adicional que diga, bueno, este campo es el que sale al reverso de su tarjeta, y son estos tres, cinco, siete números que, que salen ahí. Entonces, los campos de descripciones son muy útiles en este aspecto y, además, podemos tener campos de descripciones ocultos que van a ser muy útiles, sobre todo para las personas que tienen un impedimento visual y tienen que usar un voiceover o un teclado Braille. Mensajes de validación. Gravity Forms también muestra por default un error predeterminado para cada caso. Sin embargo, de nuevo, cuando hablamos de idioma, cuando hablamos de productos específicos, podemos crear nuestras propias validaciones, ¿verdad? Y podemos crear nuestros propios mensajes de validación. Cuando digo esto, no es solo poner un texto específico, cambiar a un color más llamativo, sino también, por ejemplo, agregar iconos que digan, ¡eh, hay un error acá! Tomemos el caso de que cuando hay una persona que es daltónica y no ve los colores, Tal y como son, podemos poner un borde rojo, pero una persona altónica ni siquiera se da cuenta. Entonces, el usar un icono de alerta en esto nos va a ayudar a decirle a la persona, ella, que hay un error. De nuevo, tratemos de no usar solo colores o solo bordes o mensajes de errores sutiles, sino usar textos descriptivos, e inclusive una iconografía que le ayude al usuario a entender dónde es que está fallando para continuar con el proceso. Gravity Farms tiene mensajes de validación específico, lo cual hace que sea una herramienta suma, sumamente accesible. Este es un ejemplo de, eh, básicamente, un input de nombre donde tenemos un play, play, placeholder, ¿verdad? Que sería una indicación adicional que le damos al usuario, donde tenemos el nombre del campo, donde tenemos una descripción, de, este sería en el date, y bueno, por ahí tiene que salir también los de validación. Entonces, pues, validaciones. Eh, Gravity Forms muestra eh, mensajes por default, como ya dijimos antes, pero, eh, pero podríamos encontrar ciertos problemas de accesibilidad, como que podría esto, como tirar solo un texto y tenemos, nos ocurrimos. A nivel de accesibilidad en las personas que son daltónicas, si tenemos solo un texto o tenemos solo un eh, borde diferente, por eso el, el uso de vehículos. Podemos configurar en cada uno de nuestros campos que nuestros mensajes de error sean compatibles para los estándares de WCAG. Seleccionemos la configuración que. Que, por ejemplo, usar lógica adicional para cuando se envían los botones, ¿verdad? No, no, por ejemplo, en Gravity Forms podemos hacer eso. Si tengo un error en uno de mis campos, el botón de enviar no va a estar activo. Eh, hasta que llenemos todos los campos requeridos, mi botón de enviar va a estar activo. Vamos a hacer validaciones al momento en que dejamos cada uno de los campos. Que, por ejemplo, si tengo como requerido el nombre y paso al siguiente campo, automáticamente me va a desplegar como él, este es un campo mandatorio, es un campo obligatorio necesitamos que lo llene para seguir adelante. Entonces, Gravity Forms trabaja mucho con estas validaciones, como decimos los developers en Caliente. Eh, también tenemos validaciones a la hora de crear nuestros formularios y a nivel de accesibilidad nos va a empujar a ser más accesibles. Entonces, por ejemplo, este es... Un un caso donde estamos eh, creando un input de nombre y no le hemos puesto un label específico entonces Gravity Forms nos tiene una alerta como, hey, es muy importante que llene este label para que tenga un contenido más accesible y eso es uno de los features para crear este contenido que va más allá y que ayuda a generar contenido más accesible también tenemos eh, validaciones a la hora de hacer contenido lógico, como dije antes, eh, que mostramos un campo específico, si tenemos una opción específica, pues bueno, cuando utilizamos esta versión, Gravity Forms nos ayuda a validar que sea algo coherente y algo que, que vaya a funcionar, o que al menos todos los campos estén llenos. Hay una serie de configuraciones adicionales que debemos tomar en cuenta si queremos crear formularios accesibles. Por ejemplo, eh, tener activado en Gravity Forms el CSS predeterminado, analizar o tener activado la opción de crear una salida con HTML5 donde cada... La, la diferencia entre HTML4 y HTML5 es que en HTML5 vamos a utilizar más los inputs específicos para cada uno de los campos que, que requerimos, entonces para hacerlo mucho más accesible. Eh, nos va, vamos a intentar con Gravity Forms, podemos cambiar la configuración de dónde queremos tener nuestras etiquetas, entonces usualmente la vamos a tener alineadas en la parte superior. Eh, subetiquetas en la parte inferior O por encima de las entradas eh, tener, un, eh, tener activado el resumen de validación Esto ayuda a que si tenemos un campo que es mandatorio Y nos movemos a otro campo Se desplieguen los mensajes automáticamente Y no hasta que le demos enviar algo ¿Verdad? Eh, tenemos la opción de indicar los campos obligatorios Asegurarnos que cuando un campo es obligatorio Marcarlo ahí para dejarlo eh, podemos utilizar textos más descriptivos para los botones de enviar O porque que nos den un contexto más acorde a nuestro formulario Y podemos habilitar el marcado de contenido heredado Bueno, o debería estar deshabilitado como buena práctica Entonces, ¿qué vamos a hablar sobre...? El estándar area o Accessible Rich Internet Applications. Eh, básicamente, estos son un conjunto de atributos que definen la forma en que nosotros creamos el contenido web y esto especialmente cuando usamos JavaScript. Como todos sabemos, por el caso de WordPress, React, que es una librería en JavaScript, que eh, no es la excepción y crea su contenido en el lado del usuario para renderizar mucho más rápido. Entonces, utilizamos muchas veces etiquetas area cuando no utilizamos contenido html5 por cierto la primera regla de area es no usar area tienen que usar html5 pero en dado caso que no tenemos una etiqueta específica para utilizar un html5 podemos usar area area básicamente modifica la semántica de un elemento y puede dar una indicación a los browsers o al, al dispositivo que lee nuestro contenido. Podemos agregar roles, estados, relaciones y descripciones. Por ejemplo, una imagen, darle un rol descriptivo para que le ignore el voiceover. O los estados, cuando tenemos una lista y hay algo que está marcado. O relaciones de un contenido a otro. Eso es bastante, bastante importante a la hora de crear contenido eh, contenido accesible y crear nuevos patrones que en el HTML no existen. Entonces, de nuevo, uno de los ejemplos eh, que, que puede usar Gravity es que cuando tenemos un error, cambia el rol de un div a un alert, ¿verdad? Eh, o, o en un cambio cambia un alert el rol y eso dispara automáticamente como notificaciones. ¿Qué? Digamos, área tiene muchas etiquetas. Alert, marquee, slider, combo box, article, listing, eh, status, list box, definition, node, banner links, radio buttons, tooltips, tree y todos esos elementos ya existen como inputs. La primera práctica que tenemos en Gravity Forms es utilizar los campos específicos. No vamos a utilizar un text field para que la persona ponga un email, porque ya existe un campo de email, pero en dado caso extremo que no lo pudiéramos usar, usamos el text field con eso y le ponemos un rol de email ¿verdad? para dejarle saber al usuario. Entonces, tenemos todos, todas estas etiquetas en Area y si hay que cambiarlo, podemos personalizarlo. Estamos contra el tiempo, un par de tips finales. Siempre utilizar etiquetas visibles, eh, tener un orden lógico entre los elementos, eh, ten, revisar siempre el contraste de color, nuestra tipografía versus el fondo, las imágenes, textos descriptivos, diseñar estados claros de desplazamiento y de enfoque, o sea, para las alertas, eh, hacer que nuestro formulario sea fácil, para que la gente lo pueda usar fácilmente, que tengamos eh, controles de estilo que sean fáciles de usar, que el tamaño de nuestra fuente mínimo sea 18 puntos o que estén 15 o 16 píxeles en la configuración que tengamos, como ya mencioné antes, alineado, al, al, al, eh, el alineado superior en, en, en las etiquetas, subetiquetas, bajo las entradas, eh, que los botones de, formula, de formulario eh, condicional tengan como un, un buen uso, habilitar el marcador heredado como desactivado. Evitar el uso de secciones múltiples, porque esto es difícil para leer en, en muchos de los formularios. En lugar de eso, hacer radio bottoms. Eh, evitar el uso de bloques de HTML que no vayan a contener elementos HTML5 que dejen como más claro qué tipo de contenido es. Evitar la versión 2 de ReCAPTCHA donde nos va a pedir ciertas configuraciones de formulario. Yo no sé quién ha usado en Google esto que nos dice, hey, dígame dónde hay un barco y muestra no ciertas fotos. Una persona con una discapacidad visual no podría llenar este tipo de, de, de validación, por lo tanto estaríamos excluyendo dentro de nuestros formularios. Entonces hay, hay que tomar en cuenta un poco estas cosas. Y bueno... Es en línea, no tenemos preguntas, el día del evento voy a estar contestando todas las preguntas, pero eso sería todo por hoy, muchas gracias, de nuevo gracias a la organización de Work Camp San José y gracias a Gravity Forms, eh, busquen la información, Gravity Forms va a ofrecer cierto precio especial para los asistentes y eso sería todo, gracias.